All uh. mm Extraño mi hermosa ciudad, lo pintoresco y lo tradicional, sus iglesias, la energía de la gente linda y sus costumbres maravillosas. Extrañar, sí, extrañar a la familia y a mi amada Venezuela. El calor de mi hogar, el abrazo de mi madre, Despertar bajo el cielo azul y, por supuesto, los aromas de mi tierra, mis montañas, mis excursiones, jugar con papá y pasar los domingos con mamá, cocinando y probando sus ricas tortas. Migrar, la aventura que cambia la vida. Extrañar a la familia, amigos, costumbres. Lo más duro es que todo no me cabe en una maleta. Un beso y un abrazo de mi madre por las mañanas. Junto aún te quiero mucho, hijo. Migrar tiene dos caras. La cara de la emoción por conocer nuevos lugares, personas, costumbres. Pero también está la cara de la tristeza, la nostalgia, por tener tan lejos a tus afectos y tu familia. Por eso cada día es una constante lucha de las dos caras. Lo único que me permite seguir es la esperanza de volver a casa. Se extraña el olor a madera de casa, el sabor de la comida de mi abuela, el abrazo de mamá. Las risas de papá y de mis tíos.